Gracias, señor presidente. Buenos días. El Partido Socialista ha presentado esta moción, firmada por los senadores de Andalucía, Castilla-La Mancha, Madrid y Aragón, y su intención clara, su objetivo, es la de priorizar la construcción del corredor central, ahora llamado ramal interior. ¿Y qué implica eso en la práctica? pues supone seguir destinando recursos a obras en Madrid mientras siguen retrasándose sin fin las inversiones en el corredor mediterráneo, una infraestructura fundamental, estratégica en la que se concentra en el 50% del PIB, el 55% de la producción industrial, el 60% de las exportaciones y la mayor parte del turismo. Lo que esta moción significa es la constatación de que el Partido Socialista opta por marginar el corredor mediterráneo y sigue prestando su apoyo a un sistema de infraestructura radial que hace pasar absolutamente todo por Madrid, un modelo ineficiente que mantiene incomunicadas entre ellas buena parte de los principales núcleos urbanos y económicos del país. Ustedes contribuyen a la marginación del corredor mediterráneo a pesar del daño irreparable que eso supone a los valencianos y a las valencianas, y a nuestra economía también. Los presupuestos generales del Partido Popular para 2017 contemplan una reducción de las inversiones en nuestro territorio del 30% respecto al año anterior, y somos la autonomía con una menor inversión per, per, per cápita. Y ustedes, señores del Partido Socialista, van exactamente en la misma línea. Ustedes se unen una vez más al Partido Popular en sus políticas y demuestran de nuevo que al final vienen siendo lo mismo, demuestran una vez más que su concepción de España es fundamentalmente la misma que la del Partido Popular. Contraponen ustedes los intereses de diferentes territorios poniendo a competir unos con otros, cuando en realidad el corredor mediterráneo significa justo lo contrario un proyecto de progreso para el conjunto de España y de su economía. En el Partido Socialista hace tiempo que el reloj va marcha atrás. Han retrocedido ustedes varias décadas. En paralelo a su descenso electoral han ido abandonando cualquier avance en clave de descentralización y de federalización para encerrarse de nuevo en la visión más casposa de España. ¿Y por qué se plantea hoy esta moción? Pues porque quedan pocas semanas para el Congreso del Partido Socialista, porque Susana Díaz se ha reunido con diferentes varones de su partido y ha ido repartiendo promesas, entre ellos a Lambán, el presidente de Aragón. Esta es una moción que se hace no pensando en las necesidades del conjunto de las ciudadanas y de los ciudadanos de este país, sino en satisfacer los intereses particulares de Susana Díaz en su carrera hacia la Secretaría General del Partido Socialista. Y lo, hace, y lo hace, por cierto, con el apoyo del presidente de la Generalitat, Chimo Puig, que no tuvo suficiente con apoyar el golpe de Estado interno en el Partido Socialista y la investidura de Rajoy. Señorías, Señorías, guarden, señorías, guarden silencio. Señorías. Sino que ahora apoya a Susana Díaz, a pesar de que actúa directamente en contra de los intereses valencianos que él debería representar. Señorías, por favor, guarde silencio. Señorías, continúe, señor. Y es lamentable que ustedes instrumentalicen las instituciones de todos para ponerlas al servicio de sus intereses faccionales, de las luchas internas del Partido Socialista, de las ansias de poder de Susana Díaz. Y esta es una prueba más de su declive, de que han perdido completamente el norte. No tienen ustedes proyecto de país que poner encima de la mesa, señores del Partido Socialista. Su vista no alcanza más allá de sus maniobras tácticas, de sus conspiraciones internas, de sus intereses particulares. Por suerte, por fuera del Partido Socialista se está articulando un proyecto de país diferente, que se reconoce plurinacional, que apuesta por descentralizarse y federalizarse, y que antepone las necesidades del país a los intereses de unos pocos. Muchas gracias. Gracias, senador Martínez Ruiz.